Bueno chicos espero que les guste este video tanto como yo mi nombre es este altelf para seguirnos a mi nuestra página de web de facebook de Coco bandicoot los links que lo dejo en la suscripción del video mi nombre es este altelf y nos veremos en el próximo video cuídense les mando un fuerte abrazo. <risa>